Mi nombre es Ángela García, ingeniera forestal del Instituto Sinchi, y yo siembro un árbol en la Amazonía para aportar a la restauración y conservación de nuestros bosques que son sinónimo de vida y de bienestar para todos.